En este video les voy a mostrar cómo exportar un tablero de, de Miro como una imagen. Esto es algo muy sencillo, pero para poder hacerlo requieren tener una cuenta de licencia educativa. Si no tienen todavía la cuenta de licencia educativa, revisen entre los videos del canal, en la lista de reproducción de Miro, cómo obtener esta licencia educativa, que en, en pocos días eh, la pueden tener después de que mandan la solicitud. Entonces, eh, voy a, este tablero que tengo lo puedo exportar como una o más imágenes como yo lo necesite. Eh, todo lo que tengo que hacer es dar clic en este botón de la parte de arriba que dice exportar este tablero, export this board. Doy clic y aquí tengo diferentes maneras de exportarlo. En este caso voy a explorar las opciones de exportarlo como una imagen. Cuando doy clic, me da opciones. Si quiero eh, exportarlo como una imagen pequeña, mediana, grande, lo voy a exportar como una imagen mediana y, e inclusive un, un vector PDF. Lo siguiente, lo voy a elegir un JPG mediano y lo que sigue es elegir el área que se quiere exportar como imagen. Por ejemplo, yo voy a tomar... Todo esto que es del parcial 1, pensemos que lo quiero tomar para publicarlo en alguna otra plataforma, por ejemplo, en mi curso de Canvas. Ya tengo ahí elegida la superficie que quiero exportar y le doy clic en el botón de exportar y ya comienza el proceso. Esto descarga a mi computadora un archivo y aquí está, lo podemos ver en la parte de abajo, que el archivo ya se exportó entonces si lo abro, puedo ver ya desde el visor de imágenes de mi computadora que aquí está, ya está el archivo exportado, es eh, del tamaño que, que yo lo elegí, es un archivo muy muy grande, entonces puedo dar eh, bastante bastante nivel de zoom y listo. Eh, puedo exportar otra imagen, por supuesto que sí, puedo dividir yo este tablero en toda la cantidad de imágenes que yo necesite, por ejemplo, ahora, tal vez quiera este pedacito de parcial 2, también tomarlo y exportarlo como otra imagen, doy clic y exporto. Y ha sido fácil es convertir todo tu tablero en una serie de imágenes que después puedas compartir, enviar, publicar, o lo que sea que tú vayas a necesitar para, eh, para el uso que tú quieras dar a todas estas imágenes. Espero que este consejo les ayude muchísimo a sacar mucho más provecho de lo que están haciendo aquí en los tableros. En el caso de los estudiantes, esto les ayuda mucho a convertir lo que hacen en los tableros de Miró en esos entregables que de, después necesitamos que nos suban en la plataforma de Canvas, por ejemplo. Entonces, ellos también pueden sacar mucho provecho de esta herramienta de exportar los tableros. Sin más, eh, revisen el resto de la lista y muchísimo éxito.